Hola a todos y bienvenidos a Football Surprise, donde después de haber analizado las debilidades de Andreo Nana, el nuevo portero del Inter de Milán, nos quedamos en Italia para analizar las jugadas a, a balón parado del famoso experto en la materia Giovanni Vio, mejor conocido como Gianni Vio. El ex banquero ha trabajado en varios clubes italianos, como la, la Fiorentina y el Milan, y en clubes ingleses como el Leeds y el Brentford, eh, antes de, de acompañar a Mancini con la selección italiana. Según varios medios, eh, debería aproxima, eh, aproximadamente unirse al, al Tottenham de, de, de Antonio Conte y así intentar hacer honor a la estadística que, que explica su, su reputación. Sus equipos están siempre entre los que marcan más goles a balón parado. En este vídeo vamos a descubrir por qué. Empecemos con los tiros libres y más concretamente con los tiros libres eh, eh, relativamente centrados desde, desde el eje del campo. Como os ha dicho, eh, no es raro ver a los equipos de Janivio eh, formar dos paredes en, en estas situaciones. Y, una just, justo delante de la del adversario y una más atrás. La primera pared se utiliza para que los jugadores de, de la pared rival solo vean venir el balón en el último momento, ya que los italianos en cuestión se agacharán al, a, a, al inicio del disparo, mientras que, que la segunda pared se utiliza para impedir que el portero vea el balón mirando en dirección a la línea blanca a sin embargo, esa pared desaparecerá un poco antes de, del tiro horrible para, para evitar el fuera de juego tras un posible rebote. Así, esos tres jugadores van a venir a molestar a los adversarios que, que, están en, que están en la misma línea de, del muro defensivo, lo, lo que ampliará, en, entre, otro, en, entre otras cosas, eh, espacios, eh, el espacio entre los, los dos jugadores galeses destas, destacados. Estos últimos deben hacer ahora dos cosas al mismo tiempo, mirar el balón y mirar a sus re, respectivos jugadores para ver si deben dejarles en, en fuera de juego o no. Sin embargo, su tarea se complicará aún más por, por el hecho de que los italianos realizaran otro de los trucos de Giannivio, fingir el tiro libre. Porque hay una razón por la que... Dos italianos están detrás del balón y es que crea un caos en la estructura de la oposición que suele anular el fuera de juego y crear espacio dentro y, y alrededor de la pared defensiva para un disparo. El muro italiano va a caer ahora para sorprender a los calices. En el segundo tiro libre, tiro libre eh, observamos que los caleses se niegan a posicionarse más abajo a, a pesar de la presencia de dos italianos detrás de ellos. Y eso es bastante comprensible porque si se posicionaran demasiado abajo eh, habría mucho espacio delante de su área para, para los dos italianos en evidencia. Además de los dos jugadores inicia, inicialmente en posición de, de fuera de, de juego que van a a regresar para molestar a los defensores. Vamos a encontrar de nuevo la finta de los dos eh, jugadores por, por detrás del balón. El PAP. Eh, bueno, se si viene, si viene el tiro libre. Hay que esperar un poquito ahora. El papel de esa última no. Eh, o sea, de, de esa última finta no es baladí, ya que fue mejor que, que el zurdo Bernadeschi le dejara el, el tiro libre al. al al diestro Verratti para que el ángulo hacia, hacia la portería sea menor para, para el jugador que lo va a recibir gracias a, a la curva de la trayectoria de, del balón. Esa finta eh, también rompió la línea defensiva galesa al hacer retroceder a Gareth Bale y a Conor Roberts quien anulará el fuera de juego. Tres italianos, para, tres italianos para solo un galés eh, se van a, a ver en el camino de, en, del balón, incluido Pesina, que, que va a marcar en, en parte gracias a, a su inteligencia. De hecho, eh, el jugador de la del Atalanta eh, es el italiano que más cerca está de la línea del primer perro en ese momento, aunque ya había iniciado su, su carrera antes. Por lo tanto, respeta la, la regla de no, pro, no, no llegar, no proyectarse demasiado rápido en el, en el, en el espacio eh, libre, lo que, lo que le permitirá golpear, golpear mejor el, el balón porque su carrera no es demasiado vertical. Con los jugadores yéndose a la espalda del rival demasiado pronto aquí, este, tiro, este tipo de tiro libre eh, puede terminar en, en fuera de juego si, si el adversario hace un offside trap, como se, como se dice en inglés. La mejor solución en esta situación es jugar un balón largo hacia el segundo palo, ya que así los compañeros tienen más tiempo para reaccionar, como Gonzalo Rodríguez aquí. Eh, que no estará en, en posición de fuera de juego. Pasemos a los, a los saques de esquina, donde también he observado que se repiten algunos detalles clave. De hecho, los equipos de Janivio parecen sentirse cómodos asaltando la, la zona frente al, al primer palo. Sobre todo aquí con la posición de Rodrigo Ventancourt, que amplía ese espacio. Eh, sin embargo, me gustaría de dejar claro que esto no es en absoluto una crítica al uruguayo, que seguramente está aplicando aquí una instrucción para... Reducir la zona de, de acción de Mattia Perrin, que es ju justamente relativamente pequeño para un portero. Pero si la zona amarilla es tan grande, es, también por otras dos razones. La primera se llama Andrea Petaña, un delantero peligroso en este tipo de situaciones, en parte debido a su gran tamaño, que está dejando libre esta zona atrayendo hacia él su marcador. La segunda razón es eh, la acumulación de, de tres jugadores en, en la frontal de Daria que a su vez sacó a otros tres jugadores de, de la Juventus, de esta, de esta zona amarilla. Estas acumulaciones de, de jugadores en, en una zona pequeña son una especialidad de Janivio que rápidamente comprendió que es muy difícil eh, de defender porque el marcaje individual es, es bastante complicado ya que estos tres Jugadores van a, van a tomar ahora direcciones diferentes de, de carrera. Uh, esperad. Ahora sí. Bueno, se, se viene. Lo siento. El número 4, Chonek, aquí de, de Gris, va a realizar ahora un magnífico cambio de dirección que hará girar aún más la, la cabeza al jugador de la Juventus que, que tiene delante. Pero no es el único jugador del que me gustaría hablar. De hecho, se puede ver que junto a él, Petania también se está dirigiendo hacia esa zona del primer palo, al igual que otro jugador desde el segundo palo. Así que cuatro jugadores están ahora perfectamente alineados en la trayectoria del balón. Mientras que un jugador estaría preparado para coger el balón en el segundo palo y delante del portero si fuera necesario. Otro corner... Pero esta vez Higuaín está ocupando la zona de, del primer palo. Así que un jugador va a pasar por delante de él desde el segundo palo para atraerlo hacia adelante. La acumulación de, de jugadores en, en la entrada de del área sigue presente con, con esta vez una particularidad. Los jugadores han creado una cortina para dejar libre a Petania a sus espaldas. Eh, el jugador objetivo más, más interesante en este caso. Oh, lo siento, lo siento. Ahora se viene. Bueno, pues... Esperad. Ahora se viene, lo, lo siento. Así una vez más... Eh, un, um, bueno, lo siento, junto a Petania y su número eh, 37, el, el número 4, Chonek, vuelve a ser muy interesante porque eh, en la imagen está reconduciendo su, su carrera, que incluso reconducirá una, una segunda vez después para, para liberarse de la marca. Pero lo más interesante aquí es que no es Iguain quien va a seguir al, al jugador que, que llegó al primer palo, sino su compañero de rojo, lo que, lo que dejará un, un gran... ...espacio a su espalda. El número 7 de, de la espalda va, va a reaccionar muy bien... ...entonces eh, proyectándose hacia, hacia este, este hueco, este espacio. Así una vez más, un jugador estará disponible... ...en el segundo palo y delante de, del portero... ...mientras que esta vez hay una superioridad numérica... En, ...en el primer palo con este 4 contra 3 que demuestra una vez más que los jugadores de Janivio se alinean bien en la trayectoria del balón. Es importante tener en cuenta que para este tipo de centros al primer palo, lo mejor es utilizar un diestro como en este caso para reducir el ángulo hacia la portería de, de, de, del cabezazo en, en cuestión, ¿no? Se viene. Dicho esto, un zurro también puede sacar los corners, los corners de, de, desde la derecha a, a condición de, de que se elija otra combinación, como aquí en un entrenamiento de Janivio. La opción habitual es un centro capaz de atravesar la, la línea de 5 metros a, hasta el segundo palo con, con jugadores eh, repartidos en, que, se, que, se, que se reparten en, en diferentes cali, carriles. Un jugador puede colocarse delante del portero para impedirle un poco la, la afición y así converse, convencerlo de no salir si, si el balón llega a esa zona. Y bueno, el, el jugador más lejano que, que forme esta acumulación frente al segundo palo en la frontal de, del área está preparado para. Eh, vemos que está preparado para, para recibir un posible pase fuera del área si, si hay espacio suficiente. Es algo que también hemos visto ocurrir con los equipos de Janivio de cuando el corner se, se ha jugado indirectamente con, con dos jugadores. Bueno, ya sería todo para mí. No olvides en suscribirte a mi canal para asegurarte de no perderte ningún contenido similar. Y si te gustó el vídeo, no te olvides de dejarme un like, de decírmelo en los comentarios y de compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Esto me... Ayudaría muchísimo, muchísimo más de lo que puedes creer. ¡Chao!